El tema del agua es un tema importante de todo el país, pero acá, bueno, hemos visto, aparte de las rabonas es un tema con los que tiran cosas a los ríos que no tienen que tirar. Estabas comentando del lo aceitoso del, del agua en el dique. efectos genéticos, o, o, o que se mueren, cáncer, o sea, lo habrán escuchado por los medios, pero eso es un tema que está en todo el país, acá también, lamentablemente. Yo creo que depende mucho de que los vecinos de la zona tomen conciencia y se pongan un poco las pies. También acá en San Francisco, en Córdoba, hace poco hubo un juicio. Por suerte, hubo un juicio que favoreció a la gente, pero la favoreció después que mataron, mató gente. Ni hablar de todos los animales que mató. Aparte, no es cierto, cuando tiran esas cosas, esos plaguicidas que están prohibidos en el mundo, muchos eh, son biocidas, o sea, matan la vida, ¿no? matan todo. Matan los bichitos en la tierra, los pajaritos, por lo tanto, porque tienen que comer Matan todo lo, la cadena ecológica que puedan matar y matan a las personas. Aparte sabemos que los plaguicidas después terminan en los suelos, por lo tanto en el agua. O sea que esto es un tema que no, no se arregla fácil, digamos. Cuando uno le mete a la tierra, por ejemplo, mucho, solamente con esto, ¿no? un nitrógeno, por ejemplo, que sea este, inorgánico, que no es, tan, no es natural, no es como la naturaleza lo da, resulta que entonces hay otros minerales que no puede tomar la tierra. O sea, es como como una persona. Si le da mucha vitamina, seguro se juegue otra vitamina, si es a través de un suplemento vitamínico. Acá en la zona y también si no cuidamos eso nos vamos a quedar sin algo sustentable. Este es como el germen esto. Si las cosas no se controlan sea mediano o sea más grande, el daño es, es parecido. Y nadie le pone el cascabel al gato. Nadie le pone el cascabel al gato. O sea que eso es un tema muy serio. Eso, a, a veces acá hay gente que se junta, vecinos, para tratar de consumir cosas orgánicas para tratar de difundir los beneficios, ¿no? Usted sabe que las cosas orgánicas son muy superiores, pero muy muy superiores a, a lo que no es orgánico, que tiene... bueno, vamos a aclarar lo que es orgánico es porque se crió, digamos, sin pesticidas usando otros métodos de cultivo Thank you. cierto enfoque que debería cambiar usar la naturaleza trabajar con la naturaleza es el enfoque acertado la naturaleza tiene una sabiduría que no la vamos a llegar a comprender nunca me parece trabajar con ella es lo más acertado usarla ella de manera indiscriminada para nuestros propios fines es vil y termina dando pobreza pobreza a las personas por más que tenga dinero lo que sea además arruinamos el mundo lo que debe cambiar es la mente de las personas, hay un cambio de concentración que es necesario, me parece. El resto siempre se pueden poner leyes, trabas, lo que sea, pero el cambio tiene que empezar por dentro. Es un tema complicadísimo y no solo nos compete a nosotros, sino que es algo a nivel mundial, un mundo que, que baila en torno al dinero. <tose> I'm sorry.